Izquierda al cuadro. ¿Cuánto lo hago? Vale, vale. Bueno, aquí se viene a ganar, ¿eh? Aquí déjate de tontería de, de caer en casa de mierda. Ah, vale. Porque... Dice que vamos a ganar y marca pico. Ya, ese es el que me puto. Ah, no, sí, que pique es god, tío. Es que el que no me sí. vea pique es eh, god. Voy ahí, voy ahí, a naranja, tú. ¿Qué? Es la clave, eh. Vale, vale, vale. Siempre hay caja roja. Yo caigo abajo, bro. Yo caí abajo, yo, yo, eh, más, A ti te mola la moda, eso. ¿Qué? Te mola, en plan, eso no sé, Tú, subo si te por tiburina, Están en el marcado, aquí, reseando. Vale, ya lo bueno, agotó, ¿no? uno? Low, ¿no? O son las Jordan Low. Está ahí tumbado, está ahí tumbado. Me ahí era una StarCamp. Ah. Es vendida. El... una foto por la mañana que ya son las Jordan. Y no, no me dio la kill. se las dio las dos a ti. Qué bien, ¿no? A ver, tengo tres Jordan. Tengo dos un Jordan. No sé qué color. Pero eran unas Jordan Low, creo. O sea. no, te... hay más gente, ¿viste? Dale, no, por aquí al frente. Ya te digo, te tenía que sonar de madre, ¿dónde salió ese, bro? ¿Pues Remátalo, Dalex Ya <risa> Así que, adiós camps, ¿sabes? <risa> nada, no, tiro, bro. Otro gulag, otro gulag cae también, otro gulag cae todo eh, el pego, el ¿eh, cabrón? Bueno, ver, vamos vamos. Está todo bien hecha tú. Tiene que que la las etiquetas y todo, creo, creo que en el logo hay un código, un código QR, que si lo detectas. Sí, sí, sí, sí. Tiene, tiene el código. Tiene el tiene, código y ejemplo, detrás tiene la, las cremalleras, tío. La Sí, bueno, bueno. Creo que ya, ahora que ya no queda nada. Voy a dar spoiler. ¡Tío! Dar, pero... ¡De verdad, puta PPSH! Es que no mata, tío. La tengo dorada, tío. ¿PPSH? Ah, sí. Está abajo, que no hay nada más. Sí, son yo. dos o uno. Uno. ¿Eh? Bueno, pero sí, bueno, es que entonces, eso era un regalito ahí. Puto vale. Con eso me da para pa dos Jordan, eh. No lo tengo igual a ser, pero no lo tienes Hay como el destructivo este Sí, pero las clásicas, no te vayas No te vayas Tira ataque aéreo a la caja Se ha roto las piernas, se ha roto sí, sí, las piernas Tira ataque aéreo Tira <risa> ataque <risas> aéreo Tira ataque aéreo Tira ataque aéreo que no mata Tira still alive. Repeat. ataque still alive. Están detrás del lodo, de ¿no? Sí, no, están de abajo en el árbol. ¿Qué árbol, bro? Aquí uno. Ahí están los dos juntos. Bro, pero ¿qué hacía aquí? ¡Puta! Ah, Estas por... son como a la Retro No, no bro, este de verdad, yo no entiendo cómo juega. la gente juega así. No, no, no, no. no Ellos no, no, no, no. están los dos juntos. ¿Qué hacía ahí? Han pillado la caja, ¿no? Sí. sí. Ahora en la tienda, ¿no? Entiendo, ¿no? Digo. Eh, ¿Está Joshua? ¿Para uno no o qué? Mientras Joshua está un botón. ¡Ese. ¡Está un Dios! Espérate que le, le va ni pazo. Ese me dio no yo, jodete. Hay dos derechas, Dalek. Eh. ¿Cómo Is out of fuel. Returning for resupply. Veo uno y el otro está más a la derecha. No me jodas, Alex. Jodete. El otro está a la um, derecha. Rackett. Urbaña, Dodd Boss, Mike que Te mata, tío. Eh, esto no, esto no va a cerrar, eh. Ya yeah, lo veo. Lo veo ahí. marca casi pues otra vez. Negative. Es... Hay varios equipos, eh. Vale, entonces... Ese el... es, ese uh... es. es, es, es. Uh... Show center, the loop. Oh, I know, I'm UAV overhead, hunt them down. UAV overhead, hunt them down. No, no. Ally UAV overhead, hunt them down. Espérate, estoy subiendo. ¿Tienes uno ahí? Oh, ya tengo el puto operador de cuya. Matido. No, no. Eran dos, eh. Eh, creo que el otro lo tengo aquí al frente Tiene el escudo, bro Cuarto lado No, no ese es Ya sé cómo contrarrestar la escopeta, bro. Te lleves el escudo. ¿Te va para triple? Mm, sí, sí, 12. 12.000... 12, 12.000... No, me falta. No, te falta lo mío. Joder, bueno, ya sabemos dónde está. Vamos por los del frente. ¡Está fuera! ¡UAV es fuera ¡UAV es out of fuel. ¡UAV for resupply. ¡UAV is out of fuel. ¡UAV for resupply. <risa> <risa> Pobrecito, eh. Yo voy con escopeta al este, eh. Y yo creo que ahí... Está en el río, está en el río, está en el río. Vale, lo veo. Está arriba. No. Quedan dos. Los que estaban al frente, que salían por aquí. Están campeando. Inbound. Safe zone relocated. lo la vista! ¡Con la vista! ¡Con la vista! ¡Con la vista! no la vista! ¡Con No ¡Es que te mata, te mata! que te mata! que mata! ¡Es que ¡Es que que te ¡Eh! ¡Eh! no lo estuneo y tienes todo el tirito para darle. Soy un demasiado buen equipo. ¿no? De verdad. Tú vas con la jopeta y yo con el flot. ¿Qué repartir? Oye, pero hay tres líneas, ¿no?